Saludos, soy Ernesto Soto. Voy a explicar cómo capturar porciones de pantallas en Mac o en Windows, ya que esto es una herramienta que tenemos en los sistemas operativos para nosotros poder capturar porciones de las pantallas para enriquecer nuestras presentaciones o eh, demostraciones. Comenzamos con la Mac. En una Mac, sistema operativo Mac OS, tenemos la herramienta que se llama Screenshot, que es esta que está acabada. Si usted no la utiliza o no sabe que existe, pues usted se va al, al área de aplicaciones y en la carpeta de Utilities se encuentra la aplicación. Mírenla aquí. Simplemente la toma y la arrastra y la pone en la barra de herramienta. Ya yo la tengo, no lo voy a hacer. Recomiendo que siempre la tengan disponible porque es una herramienta que se utiliza mucho cuando usted prepara cursos. Así que suponiendo que yo quiero capturar para demostrar la barra de Moodle, pues yo activo la aplicación. Aparece esta, este cuadro que yo lo, lo ajusto y en el menú puedo capturar la pantalla, una ventana o una porción, ¿ok? Así que yo voy a, ca a capturar una porción, ubico la porción donde quiero capturar y le doy ENTER y ya capturó esa pantalla y me la pone en el directorio de, de DOWNLOAD. El nombre va a aparecer como screenshot y la fecha de hoy y la hora. Mirenla aquí, esta es la captura de la, la pantalla. Ok, vamos ahora a presentarlo como lo haríamos en una PC. Tengo el sistema operativo Windows. En el área de búsqueda te va a escribir Snip. Y aparecen dos, Snipping Tool y la nueva que es Sketch. Puede utilizar cualquiera de las dos. Marca una nueva. Y aquí usted selecciona si quiere una porción que es rectangular o un área marcada, ¿verdad? Una ventana o full screen. Así que el cursor lo usted marca el área que le da enter. Y aquí se vino la porción que usted capturó. Procede a guardarla, le da un nombre y la inserta en una presentación o donde usted quiera. También recomiendo que, se, que la deje eh, siempre fija en el área de, de, de la barra del de, lado inferior. Para que sea más fácil cuando usted vaya a utilizarla. Esto es todo. Hasta la próxima.